Hola qué tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Creative Rule Online, en el video de vamos a seguir el tema de vectorización animales o animal logo Y esa vez realmente tendría que tener la proporción áurea si en este caso no la tienes, eh, te lo dejo en el link de la, de la descripción del video, como lo hice en el video pasado Vamos a hacer un ejercicio de geometrización del logo utilizando lo que sería eh, figuras de animales. En este caso tengo un hermoso conejo que ya iba bocetiado con anterioridad y vamos a utilizar las proporciones áureas. Nos aseguramos de que eh, la capa de la imagen del boceto esté totalmente bloqueada y antes de empezar quiero que tengan en cuenta algo. Que al momento que utilicen la herramienta de creación de forma, aunque tengas muchas figuras para formar una, no quiere decir siempre que te va a salir así. Porque yo tiene un pequeño problema y es el exceso de nodos. O sea, todavía no tiene una herramienta para que tú puedas controlar el exceso de nodos como lo tiene Color Draw. Así que tienes que, por mucho que ya tengas la figura plasmada, tienes que ir creando parte por parte y después acoplarla si en este caso se necesita acoplar o simplemente agruparla. Así que ya saben, tienes que tener un poco de cuidado. Empezamos lo que sería la destrucción de este nuevo animal logo Bueno, en este punto ya hemos terminado de vectorizar lo que sería nuestro conejo, pero falta estilizar un poco más, así que eso es lo que voy a hacer en estos momentos. No he llegado a este punto Ya solamente falta echarle color Ya saben lo que utilizamos Es la herramienta degradado Así que Para más mucho Vamos a A darle degradado Y ya saben vamos a aplicar lo que son las luces y las sombras me agrada mucho esta sombra que se proyecta en la parte de atrás así que vamos a hacer lo mismo cortamos nuestra primera capa y como podrán ver así tendríamos nuestro segundo animal luego solamente quedado con proporción aurea si te gustó este video por favor compártelo y dale like si es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a que sigas viendo una serie de videos dedicados este tema, lo que sería la proporción audio. Este es nuestro segundo video dedicado a lo que sería Animal Logo. Te invito a suscribirte y nos vemos hasta el próximo domingo Te mando un saludo a su amigo Nando Y eso ha sido todo por hoy Bye Bye